La pandemia más dura era parte de la cuarentena cuando se hacían las clases vía Zoom, lo que eran los requerimientos tecnológicos para no perder el contacto con, con el alumnado. ¿no? Okay, bueno, han ocurrido un montón de casos, por suerte se lo, al menos el gobierno de la ciudad se los fueron localizando y tratando de, de sumarlos de vuelta. Pero bueno, vamos a, a hablar de eso, ¿no? de las distintas necesidades que tienen los distintos establecimientos educativos y cómo se van eh, supiendo. Y para eso está con nosotros Marcelo Donato, Le está a cargo de la gerencia del Plan Sarmiento. Hola, ¿qué tal? ¿Qué Buenas tardes, muchas gracias por tal, estar ¿no? acá. Y ya nos vas a contar de qué se trata el Plan Sarmiento. Sí, gracias por invitarme. El eh, Plan Sarmiento cumple 10 años este año. Desde el 2011, eh, nuestro objetivo es promover y fomentar la educación digital en todas las escuelas de la ciudad. Surgió principalmente y está orientado al nivel primario, llevando netbooks, hablando de tecnología... Y por supuesto que en este recorrido de estos últimos 10 años eh, fuimos evolucionando e innovando. Y hemos incorporado, por ejemplo, al nivel inicial, los chicos de jardín que ya llegan con tecnología, eh, a los niveles secundarios, a profesorados, eh, a las primarias de adultos, secundarias de adultos, a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, fue un recorrido de 10 años que la verdad es eh, muy interesante porque la tecnología todo el tiempo está innovando y, y nosotros que estar es un desafío constante, ¿no? Claro, claro. Un desafío constante, perdón, pero y en tiempo de pandemia, ¿no? donde nos dimos cuenta lo, lo importante que era y lo importante que los chicos estuvieran equipados. Así es. Eh, en tiempo de pandemia no, nos obligó eh, a, a pensar nuevas alternativas y fue interesante porque durante la pandemia, sobre todo en el secundario, que teníamos una presencialidad mixta, eran aulas con, donde se combinaba la presencialidad con la virtualidad, los hemos equipado con unos kits de videoconferencia donde en las aulas las, las docentes podían dar clases de manera presencial a quienes estaban y de manera virtual. Eh, con un kit que era bastante potente, con una cámara periférica que tenía integrado sonido y audio de buena calidad y que permitía incluso la cámara se movía de acuerdo al, al actor que hablaba. Eh, esa fue una de las innovaciones más importantes. Tradicionalmente nos conocen porque en las escuelas primarias llegábamos con netbooks, eh, pero en estos 10 años que fuimos evolucionando ya incorporamos netbook y tablets a todos los niveles. Y por supuesto, como, como decías ah, porque Nico, estamos hablando 2011: fue antes del plan Conectar Igualdad, antes del plan Conectar Igualdad, exactamente. Eh, como decías Nico, a cada nivel le llega eh, la tecnología específica para es la nivel, edad claro. de ese nivel. Entonces, bueno, en inicial llegamos con tablet, eh, bueno, porque a los nenes más chiquitos les es más difícil levantar un dispositivo más pesado que otro. Eh, pero también fuimos, no solo nos quedamos en los dispositivos, eh, incorporamos kit de robótica. Uno de los ejes principales que tiene el Ministerio de Educación es la enseñanza del pensamiento computacional, programación y robótica. Eh, la robótica eh, y el pensamiento computacional y la programación llega a todos los niveles. De acuerdo a la edad, llegamos con un dispositivo u otro. Eh, pero bueno, se explota mucho más con los, con los chicos más grandes, en, eh, tanto para secundaria como los chicos de sexto séptimo grado de primaria, donde a través de software específicos pueden aprender programación en bloque. Eh, después tenemos algunos kits de ciencias, que son muy pero muy interesantes a los chicos los motiva eh, mucho es por ejemplo, si una docente quisiese abordar el tema de energías renovables tienen un kit en particular bueno. para enseñar eso en cuarto grado por ¿Y ¿Cómo ejemplo. es eso? ¿Lo, eh, ¿Lo piden? ¿Hay una forma de gestionarlo? ¿O es para todos? Bueno, muy buena la pregunta pues me das pie a poder contar que comúnmente nosotros llevamos con dispositivos a todos lados, con una propuesta pero llegamos de igual manera a todos los colegios lo que empezamos a hacer con el kit de ciencias es lo entregamos a contraproyecto. ¿Qué implica esto? La docente o el cuerpo directivo quiere abordar un tema en particular de todos los kits que tenemos y nos hace una propuesta educativa. Y nosotros en base a eso entregamos el equipamiento y tiene una utilidad concreta para un aula o un grado concreto. Claro, y de esa forma se utiliza realmente, porque digamos, que te llegue el kit y vos no tenés el. no el está plan. preparado el docente, no está preparado el, el, el tema que se quiere desarrollar, no, no tiene sentido. Eh. Es a, a través de, de un pedido concreto. Exactamente. O de un tema concreto que se va a abordar. Exactamente. Entonces, y nos, aparte se aprovecha mucho más el equipamiento. Claro. Eh, después otra de las novedades es. Estamos en una primera fase de tecnología adaptativa eh, para los, los alumnos y las alumnas que tienen algún problema de dificultad, una dificultad motriz, eh, que es muy interesante y, aparte, es muy, muy, muy, gratifica mucho verlo cuando chicos que quizás no, no pueden utilizar la tecnología que tenemos, bueno, hay tecnología adaptativa y hay soportes para tecnologías adaptativas que le permitís usar una net y que, además, le permite usar un editor de fotos, editar un video, crear una presentación. Eh, está pensado, por ejemplo, es un teclado con teclas más grandes para quien tiene dificultades claro. motrices. Eh, se coloca un soporte transparente que tiene pequeños agujeros donde podés tocar la tecla que corresponde, apoyado en el, encima del, del teclado. Bueno, y hay otras, otras alternativas. ...que ofrecemos y la verdad que eso no, nos se gratifica siendo, mucho. Eh, se están centrando mucho en la accesibilidad de la tecnología. Por, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y cómo, y cómo interactúan eh, con los celulares? ¿no? Porque hoy los chicos, o sea, qué sé yo, mi primer celular fue a los 19 años, pero... Sí, ahí... lo, lo Hoy ahí... Mero, el nene de dos años hace un año que me roba el celular. Sí, ¿no? sí. Nosotros todavía no hemos indagado el celular, o por lo menos ya con los celulares... Eh, es pero en, más, el, en el aula, en, ¿se deja el celular de sí, lado? Sí, porque de hecho los chicos ya vienen con el aprendizaje del celular. Sí, claro, es, de casa, es terrible. Eh, sí, nosotros proponemos desde, desde la gerencia y desde el ministerio la propuesta de llegar con la tecnología, con las netbooks y con las tablets. Además el celular cada vez es mucho más versátil, pero no tiene todavía las mismas posibilidades claro. de aprendizaje que tiene un dispositivo un poco más robusto y más grande. Y Marcelo, de acá en adelante, digamos, ¿qué se prevé para el año que viene? Por supuesto, seguir con este plan. Obvio, queremos continuar con este plan. Eh, además, nosotros tenemos un área que, que es un, un centro de investigación de tecnología que básicamente lo que hace es eh, revisar, ver qué están haciendo en otros distritos a nivel tecnológico para las escuelas o en otros países. Y bueno, se testean diferentes componentes, diferentes propuestas eh, y después se ve si es aplicable para un aula de primaria, un aula de secundaria. Es decir, constantemente tenemos que estar viendo qué hay en, en tecnología educativa para ver cómo nosotros lo aplicamos. Sí, y además para la escuela estar jornada permanentemente, porque es tan rápido, se, van, se va a una velocidad tan rápida la tecnología sí, es, que si no la escuela queda muy, muy por detrás. Sí, sí, exactamente, ahí estamos. Y seguramente en algún momento a futuro pensamos en, en IoT, ¿no? que es lo que viene, que todos sabemos que va a ir por ahí. Eh, el Internet de las cosas, vamos a, van a aparecer más componentes y bueno, ahí vamos a tener que, que poner un poco más foco. de foco. Marcelo, sí. muchísimas gracias por estar con nosotros y contarnos lo que viene, lo que viene, eh, lo que ya está y bueno. lo que vendrá. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarnos Gracias. Que tengas una buena tarde gracias. y nosotros, señoras y señores, nos vamos a comunicar con nuestro